Bueno, ahí están los grupi, ahí están los grupi. Gracias, pásate por, por la óptica porque lo necesitas. Eh, os he dejado aquí el currículum un poco, no para tirarme el pisto, sino simplemente para corroborar lo que dice Madrillano. Y es que yo tengo una historia un poco, un poco tortuosa y, y he acabado en WordPress. Eh, me podéis encontrar en todos estos sitios. Eh, y ya que preguntabais lo del perfil, eh, bueno, aquí tenéis. Eh, Glicimeris da una pista de dos cosas. Uno, eh, cuando elijáis el usuario de WordPress, pensadlo bien porque es para siempre. Y a mí me pilló en la época de geólogo. Y dos, para ver el usuario de WordPress, profile.wordpress.org y vuestro usuario. Eh, como voy a explicar un poco el paso a paso, entre comillas, de cómo, de cómo montar una web, aquí eh, tenéis el enlace a la presentación, o sea que no tenéis que coger apuntes ni nada por el estilo. Antes de que nos pongamos a montar nada, porque somos muy de lanzarnos a... Rápidamente, venga, abro el ordenador, monto la web y ¿qué hago con ella? Vamos, vámonos un poquito antes. Tenemos que tener claras varias cosas. En primer lugar, ¿se puede hacer una web gratis? No. Os lo digo, lo siento, os estoy rompiendo el corazón, pero no, no se puede porque nada es gratis en esta vida. Pagáis o con vuestro tiempo o con vuestros datos o con el tiempo tendréis que, se os quedará chica y tendréis que ampliar un plan de pago si es que estáis usando un, un, un tipo, o sea, un sistema de, de web cerrado. Y crear una web en plataformas gratuitas, en mi opinión, es una mala decisión. Si habéis estado en la charla de Rafa... Ya no os tengo que explicar nada, vuestros contenidos no son vuestros. Eh, vais a tener dificultades a la hora de posicionarla, eso sí que os lo digo. Y eh, hay limitaciones en el desarrollo. Con lo cual se convierte en una experiencia un poco claustrofóbica. Quiero hacer un aviso. Os vais a encontrar esto, wordpress.com, wordpress.org. Ya lo ha mencionado Rafa esta mañana... WordPress son lo mismo, pero, pero no. WordPress.com está alojado en los servidores de nuestro amigo Matt Mullenberg, el, co, el cofundador de WordPress. Y nosotros nos vamos a centrar en WordPress.org, que es lo que realmente queremos utilizar. ¿vale? Bien, tenemos que ver... No sé si me he pasado... Eh, no, aquí tenemos a nuestro amigo Matt... ¿Cuál es nuestro objetivo? Esto es, una de, esto es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos vender? ¿Queremos vender información? ¿Queremos vender nuestro conocimiento, compartirlo con los demás? Cuando digo vender, entendedme, ¿vale? Eh, ¿Queremos compartir nuestro conocimiento con los demás? ¿O queremos realmente vender un producto? Ya puede ser un curso, puede ser un... un no sé, un pulserita, lo que queráis. Esto nos va a permitir tener clara ciertos elementos de la web que, oye, hay que prepararlo antes de ponerse a montar absolutamente nada, como son los textos, las imágenes que vamos a utilizar, qué diseño le vamos a dar en función de la imagen que queremos ofrecer y las funcionalidades. Porque es muy típico eso de descargarse un tema, o comprar un tema, mejor, y adaptar todo al tema, porque es que... Mmm, todo viene de esta forma, pues yo lo adapto a eso. No, no, no. El tema es el que tenemos que adaptar a nuestros contenidos. También tenemos que darle nombre a la criatura. ¿vale? Eso quiere decir que cómo nos van a encontrar. Esto nos lo van a explicar Ana y ross y no, yo no me voy a meter. ¿vale? Así que os quedáis en la siguiente charla y lo vais a ver. Pero tiene que ver con eso. Tenemos que elegir un nombre de dominio que debemos comprar en un registrador oficial, mucho cuidado con esos dominios que os venden a un euro, etcétera, etcétera. Buscar un registrador oficial, en la presentación tenéis un enlace con la lista de registradores oficiales. A mí me gusta bu buscar con Domain Typer, pero no lo compro ahí, porque ese te lleva precisamente a los que no son. Pero tiene una cosa muy buena, Domain Typer, y es que os dice, si, si buscáis eh, mi web chula por ejemplo, imaginaos que esa es la web que queréis vosotros montar. También os dice si ese nombre está libre en las redes sociales, lo cual está muy chulo porque para buscar una marca está bastante, bastante interesante, porque lo hacéis todo de un golpe. También tenemos que pensar en cómo vamos a organizar la web, cómo, qué orden le vamos a dar, la arquitectura de la información. Esto es cosa de un poco más avanzado, pero al menos un mínimo orden, pues como poco una estructura vertical, es decir, vuestra página de inicio con los enlaces y poco más. O si queréis ser más ordenaditos, pues podéis montar una estructura silo. Estos son dos, dos tipos de arquitecturas típicas que hay, pero hay muchísimas más. Si le preguntáis un SEO, mmm, perderéis las ganas de vivir. Podemos hacer un diseño montando primero un mockup. up, mock -up para los modernitos de mierda, nosotros, eh, perdonadme, es que yo le digo modernito de mierda a todos los que usan las palabras en inglés innecesariamente. Un monigote. Montáis un monigote con papel y lápiz. Yo he perdido muchísimo tiempo usando aplicaciones de estas. Y al final, lo mejor es un papel, un lápiz, montáis dónde va cada elemento de la web y eso es súper eficiente. Y eso lo plasmáis en el diseño de la web. Como ha dicho Rafa... Eh, la, el diseño se aplica en WordPress, se aplica a nuestra web con los temas. Hay chorro por 200.000. Ahora mismo no veo, no veo bien la cifra, pero son muchísimos. Eh, los temas son, bueno, los, cono, los conoceréis también por plantillas, es como se le llama. Eh, habitualmente, pero bueno, es una terminología que no es correcta en Wordpress. Los temas es código HTML, CSS, JavaScript y PHP que conforman el diseño de, eh, de la web. Los vais a encontrar en wordpress.org barra themes y quiero, eh, esto es nuevo, eh, que distingáis entre dos tipos de temas. Los temas clásicos, que son los que traíamos hasta ahora, que se montaban de distintas formas, el personalizador, con otras cosas. Y los block themes, que es lo nuevo. Los block themes, que es lo que ha llegado ahora para quedarse, son muy interesantes porque estáis en un único sitio, el editor de WordPress, y ahí lo montáis todo. Ya no tenéis que estar pensando, me voy al sitio del menú, ahí monto el menú, pero luego me voy a otro sitio. No, no, no. Ahí lo tenéis absolutamente todo. Y con bloques montáis vuestra web, como si fuera un lego. Eh, eso sí, como los block themes es una cosa muy, muy nueva, que por cierto, ahí os he marcado, aquí no se ve muy bien, pero lo veréis bien en la presentación, tenéis un filtro, Block themes, y ahí tenéis todos los temas de bloque. Eh, yo os recomiendo que os montéis una web de prueba y empecéis a probarlo, y el que más os guste, pues ese lo podéis utilizar. Si queréis saber más, esa web, <coughs> perdón, esa web fullsiteediting.com está muy interesante para aprender sobre sobre temas de bloque. Y también tenemos que pensar en las funcionalidades que le vamos a dar a nuestra a nuestra web, ¿vale? Y quiero hacer mucho hincapié en esto. Los temas no pueden llevar funcionalidades, solo dan el diseño. Estoy harto de ver temas que llevan incluida una tienda online. Si decidís cambiar de tema, os quedáis sin tienda online, directamente. Entonces, las funcionalidades siempre, siempre, siempre con plugins. Antes alguien preguntaba qué era un plugin. Los plugins son trozos de código que se le añaden a WordPress, porque no lo llevan ese código, que te añaden una funcionalidad tipo tienda online, una red social un Marketplace, para hacer un podcast, lo que queráis. Hay muchísimos plugins, son muy interesantes. Eh, tenéis tres tipos, los gratuitos, los freemium. Los freemium son, los que lo que decía Rafa, te dan algo gratis y si quieres más, tienes que pagar. O también, fuera del repositorio, tenéis plugins muy interesantes, eh, que son totalmente de pago. Y ya los precios, pues, puede volar vuestra imaginación. Y si nos flipamos mucho, que somos muy de fliparnos, quizá tengamos que recurrir a un desarrollo a medida, ¿vale? Igual tenemos que recurrir a un desarrollador, o nosotros mismos aprendemos, y tenemos que crear el plugin nosotros mismos, ¿vale? Pero quedaros con esto, porque es que me llega mucha gente que dice, quiero hacer tal o cual o, o tal otra cosa pero sin plugin, porque tienen la fama de que cargan la web. Vale, pues deséalo muy fuerte, porque si, si no es con plugin, no lo vas a conseguir. O sea, que toda funcionalidad termina en un plugin. ¿Dónde vamos a alojar la web? Bien, pues la web la vamos a alojar en un hosting. Antes decían así de pasada, bueno, pues compramos el dominio, alojamos el, eh, la web en un hosting. Os voy a explicar un poco, para quienes no sepáis esto de hosting, eh, otra palabrita de modernito, eh, qué es. Imaginaos una casa, ¿vale? Nosotros, repito, vamos a tener un WordPress autoalojado. No nos lo va a alojar mm, WordPress.com, no va a ser un Wix, que está también en la casa de otra persona. Nosotros vamos a tenerlo, nos vamos a construir nuestra casa. El hosting va a ser la parcela de la casa. En este hosting vamos a construir la web. Esa, eh, la, la web va a ser la propia casa. Y si queremos que vengan nuestros amigos, tendremos que decirles dónde está la, la, la web. Pues le daremos un dominio que es la dirección de nuestra casa. Hay varios tipos de hosting. Esto es un ejemplo que me contó Javier Casares y que me, me gusta mucho contarlo porque da una idea. ¿no? Eh, tenemos hosting compartido, eh, que serían como un apartamento dentro de un bloque de apartamentos. Eh, tenemos, eh, esto ya queda un poco antiguo, pero eh, los hosting dedicados que es como un edificio de apartamentos para nosotros solos, un VPS que es lo más lo más común que sería como un chalet dentro de una urbanización es decir, compartimos con vecinos pero tenemos nuestra vallita y no se nos meten eh, en la casa, igual se cuela la pelota del niño pero tampoco no mucho y podemos tener un cloud que es como comprarnos ahí una cadena hotelera para nosotros solos bueno Ah, si estamos empezando, vamos a no fliparnos. Un hosting compartido y sin problema. Si el negocio crece, un VPS puede ser una buena solución. ¿Cómo elegimos un buen hosting? Bueno, pues hay que tener unos criterios, ¿vale? Para mí, un buen hosting debe tener un buen servicio de soporte, ¿vale? Una buena relación calidad-precio. Además,. Eh, esa relación calidad-precio debe tener un plan adecuado al tipo de web que tengamos. O sea, si tenemos un, un, una, un comercio electrónico multidioma, con multisite, obviamente el plan más bajo no os sirve. ¿vale? Pero sí que tened en cuenta, para haceros una, una idea, que un, un precio así mmm, estándar sería... Por encima de los 10 euros al mes. Todo lo que valga menos de eso, yo no lo contrataría. ¿Vale? Así que no escatimemos, pero tampoco nos dejemos engañar, que hay empresas que se flipan mucho y te están dando lo que otros te dan por esos 10 euros al mes por en torno a 40 o 50. Tampoco hace falta. Es lo que es y ya está. ¿Qué debemos evitar? El que sale en la tele, el de la peluquera que le, que le montan la web así en plan clic, clic, clic, ya tienes tu web. O el de el otro tío que también está en su bar, o no recuerdo, también que se monta la web con tres clics. Ese ni lo cojáis. Y recordad que lo decía Rafa, que vuestra web es vuestra. Si el hosting os la está os está haciendo la 1314, comprimís la base de datos y el, y los archivos de la web os la lleváis a otro hosting, lo desplegáis y ya estáis en otro sitio. Habéis llevado la casa entera a otra parcela y sin problema, ¿vale? Y otra cosa, como vuestros datos son vuestros, nadie va a usar vuestros datos para que salgáis la publicidad de nadie. También podéis tener un desarrollo para jugar un, un entorno de pruebas, ¿vale? Entonces podéis virtualizar en ese entorno de desarrollo. Yo os, os podéis flipar, ¿no? Y montaros pf, lo que sea, un Kubernetes y estas cosas así. Pero lo más lógico, local by flywheel. Esto es lo más sencillo. Eh, eh, con un clic tenéis una web montada en vuestro ordenador. Os ha montado la base de datos todo. Y ya podéis jugar, romper el, el WordPress, hacer lo que queráis con él. Tiene un asistente de instalación sencillo. Eh, podéis, si queréis hacer pruebas para ver las características del hosting, podéis eh, cambiarlas y tiene herramientas para desarrolladores que están muy bien. O también podéis usar un sandbox, por ejemplo, insta.wp.com. Esto ya es magia, una web que hacéis clic y ya tenéis un WordPress montado. Para luego tirarla, eso sí, no vayáis a montar vuestro negocio. Bueno, ya vamos a crear la web, ¿vale? Ya, ya hemos pensado todo lo que había que pensar, ya creamos la web. Vamos a instalar wordpress que podemos hacerlo de dos formas manual o automática. Si es manual, nos vamos a es.wordpress.org, le damos allí a quiero conseguir wordpress, nos lo descargamos en un zip, montamos nuestra base de datos en el hosting, eh, subimos el zip, lo desplegamos, hacemos la famosa instalación de cinco minutos y ya tenemos nuestro wordpress montado. Eso era antes, ¿vale? Se puede seguir haciendo, si queréis controlarlo todo, es lo mejor, pero a día de hoy, de forma automática, aquí tenéis un par de paneles eh, de distintos hostings, tenéis un botón que hacéis clic y él se encarga de crear la base de datos, de montar el WordPress y lo tenéis todo montado ya. Mi consejo es que si ya tenéis el contenido seleccionado, tenéis vuestros textos escritos y las imágenes, pues por qué no, en vez de generar páginas con lorem ipsum y fotos de gatitos, pues por qué no cogemos y creamos las páginas estáticas, pues el quién soy, eh, servicios, etcétera. Les metemos los textos, les metemos la, las imágenes y también si tenemos ya algún eh, algún artículo escrito, pues ya también. Lo, lo metemos y ya sale la web con, con contenido ya creado. Eh, si queréis, las imágenes también, si las tenéis ya seleccionadas, las podemos subir. Eh, yo soy un poco latazo con esto. Algunos me, me sufren en silencio. Pero eh, las imágenes que vengan optimizadas... Si sí, David me mira con cara de te odio a muerte por este tema. Eh, las imágenes, subidlas optimizadas desde, desde vuestro ordenador. no Básicamente porque el disco duro del hosting vale dinero, ¿para qué queréis? Eh, llenar espacios innecesarios Y aparte, nuestro amigo Google, si le gastamos la tarifa de datos a la gente en su móvil descargando una foto de 5 megas o de 8, como yo he llegado a ver, pues nos va a poner en la séptima u octava página Teniendo en cuenta que la segunda es el, lugar, el mejor lugar para esconder un cadáver, pues yo creo que merece la pena optimizar y que nos suba a la primera página haciendo otras cosas, no solo esto, claro. Bien, y ahora le añadimos las funcionalidades, que estábamos hablando los famosos plugins. Pues nos vamos aquí a plugins, bueno, por cierto, antes no lo he dicho, pero... Eh, tenéis la biblioteca de medios en, el, en, en el, Esto es el administrador de Wordpress, la biblioteca, la biblioteca de medios y ahí podéis añadir las imágenes. Y en la opción plugins podéis añadir los distintos plugins. Por cierto, ¿cómo elegimos un buen plugin? Esto es importante. Cuando desde el propio Wordpress no os tenéis que ir a la web. Desde el propio Wordpress le dais añadir plugin y os sale... Un buscador, que es malísimo, y eh, vosotros metéis las palabras clave que, que queráis. Probad varias veces porque igual no hace caso. no eh, no hace caso como vosotros quisierais. Yo, por ejemplo, aquí he buscado formularios. Lo he puesto en inglés porque responde mejor, pero da igual, podéis poner formularios. Y me han aparecido estos de aquí. Entonces, aunque tenéis alguna información aquí, podéis, si ya lo conocéis, darle a instalar directamente y luego activar. O bien, entráis dentro de la ficha del plugin. Al entrar en la ficha del plugin, tenéis una información que yo siempre reviso. Por ejemplo, tenéis, ¿cuándo fue? Voy a mirar aquí porque se ve fatal. La última actualización. Si tenéis un plugin de, que lleva sin actualizar tres años, pensároslo. Vamos, que no lo instaléis. Eh, si es compatible con la versión actual de WordPress. ¿Vale? Si es compatible, pues quiere decir que al menos el desarrollador se ha, se ha molestado en, en actualizar una línea de código que pone es compatible con. Eh, también tenéis que mirar las instalaciones activas. Por ejemplo, aquí este plugin tiene 5 millones de instalaciones activas. Ya sabéis eso, de 5 millones de moscas no pueden equivocarse. Luego también me voy en la página, me voy a a la parte de las valoraciones. Ojo con esto porque la gente es muy mala. Eh, hay un plugin de la comunidad, el de Gutenberg, que tiene dos estrellas. Ya os digo yo que no merece esas dos estrellas, merece cinco. Pero, mmm, pero la gente descarga su odio. No sé, no tienen nada que hacer y descargan su odio en la página de plugin de, de WordPress. Yo miro las opiniones y también, ahí tenéis un enlace que pone, eh, os lo digo yo porque no se ve, ir a la página del plugin en wordpress.org y ahí tenéis el enlace a los foros de soporte de ese plugin. Está bien que os paséis por ahí, porque ahí vais a ver qué problemas está teniendo la gente con ese plugin. ¿vale? Repasadlo por si se da el caso de que alguien tiene lo que vosotros tenéis y os puede dar problemas. o evitáis disgustos. Bien. Ya que sabemos lo que es un plugin, cómo instalarlo, cómo elegirlo, etcétera, yo voy a recomendar algunos, ¿vale? O por lo menos los que, en mi opinión, no pueden faltar. Eh, en seguridad, eh, yo, también un poco aconsejado aquí por mi amigo Javier Casares, que es el que sabe de seguridad, eh, instalo estos, estos, estos plugins. Health Check and Travel Shooting que mejora un montón la salud del sitio. Yo, ese es obligatorio y además tiene una función muy chula. Si instaláis un plugin que es incompatible con otro y os rompe algo, podéis ponerlo en modo de diagnóstico, podéis desmontar prácticamente, desactivar toda la web, cambiar de tema, hacerlo todo, y los usuarios externos no se enteran siquiera. ¿vale? Todo eso ocurre solo para vosotros. Ese plugin está muy bien. VP Vulnerability, que está programado por, por mis compañeros David Pérez y, y Javier Casares, que eh, es la sustavieja. vieja. Este plugin es genial para los que, los amigos de buscarse un plugin en cualquier sitio, dejarlo instalado sin que se actualice y dentro de tres años tú instalas este plugin y allí canta la traviata. O sea, empieza a decir, tienes agujeros de seguridad, tu web es un queso de Gruyer anti spam B eh, es muy interesante porque, eh, bueno, hay gente mala en el mundo y nada más instalar una web en WordPress, ya tenemos los bots, porque no hay un tío, no hay un chino, un ruso o, o, o un moldavo que está ahí tratando de instalar, de, de meternos spam en la web. Están los bots que automáticamente van buscando web que no están muy bien organizadas y te meten Anuncios de Cialis, de, de, de, de páginas guarras, Guarra, etc. Bien, pues, este está muy bien porque podéis limitar los comentarios por idioma, por palabras clave, por... Mm, eh, también por... Eh, ya se me ha ido. Bueno, da igual. Por un montón de factores. A, por países. Ese es muy interesante. BBQ Firewall. Este es una pasada. Es un firewall que... Esos agujeros que podéis encontrar en ciertos plugins, os los tapan, más o menos, y no tenéis que hacer nada, solo instalarlos. Vanhammer, que va muy bien para cuando empieza a llegar intentos de apertura de nuestro admin y un tráfico así indeseado que no tiene mucho sentido, pues, este lo, lo controla y, y hace, hace cositas para evitarlo. Y si compartís web... Este os lo recomiendo por vuestra tranquilidad personal. Stream. Es el anti yo no he tocado nada. O sea, si llega alguien, vuestro compañero, vuestro vuestro cliente, eh, quien sea. Ah, yo no he tocado nada, pero se ha roto el chivato. Instalarlo. Eh, siempre debéis instalar un plugin de SEO. ¿Vale? Yo sé que los maniáticos de no quiero tener plugin instalado son muy amigos de no, es que no quiero poner un plugin de SEO. Bueno, pues instálate no deseo Al menos que te tape aquellas cosas que no deben estar indexadas para Google. No deseo también es de Javier. Tengo unos amigos muy activos. Eh, al menos ese. Pero a mí me gusta mucho deseo Framework o RAM SEO. Yo a mí me gustaba. Ahora no nos llevamos bien, ¿vale? Hace tiempo que no nos llevamos bien. Deseo Framework hace lo que debe hacer, es sencillo y está bastante bien. RAM más SEO, mmm, con la versión de pago está muy bien, pero últimamente se está poniendo un poco tonto. Pero bueno, yo sigo usándolo. Pero si no, al menos no hay indexeo. Y eh, por último, como soy un obseso de la optimización de imágenes, pues al menos, al menos, siempre meto. Clean Image File Names, que lo que hace es los espacios, los símbolos raros, todo eso lo quita del nombre de los archivos, ¿vale? Que no es común ya que pase, pero antiguamente metía un nombre con una ñ y te, petaba, te petaban las cosas. Y, en fin, todavía podría ocurrir. Yo creo que ya no, pero bueno, yo lo meto para quedarme tranquilo. Insanity. Insanity, para aquellos que se empeñan en subir imágenes de 4 o 5 megas, cuando lo que hay que subir las de 100K, pues al menos te baja, te baja un poco el tamaño y algo, eh, algo hace. Y ya como cosa opcional, imaginaos que tenéis una imagen que está publicada un montón de veces en varias partes de la web y ahora la queréis cambiar. No veas el rollo cuando tenéis, pongamos que sois muy prolíficos, 5.000 URL, ahora ponte a cambiarla. Pues... Con Enable Media Replace cambiáis esa imagen y esa imagen es cambiada en todas las entradas en las que está insertada. Con lo cual está muy, muy bien. Y por último, eh, un problema muy típico es cuando la imagen no se encaja con la eh, miniatura de nuestro tema. Había un plugin que se llamaba Regenerate Thumbnails que era fantástico, pero su desarrollador falleció. Entonces, eh, ya ese plugin no os recomiendo que lo instaléis porque está sin actualizar, pero podéis instalar, hay varios que se llaman igual y le han añadido algo más. Esos pueden estar bien, pero miradlos bien porque algunos empiezan ya a meterle más cosas de la cuenta. Y, hacedme caso, no cuesta ningún trabajo, optimizar las imágenes. Si usáis, hay una aplicación, bueno, hay una página web que se llama squash.app, eh, creo que la compró Google. Y es una obscenidad. Esa, esa, es que le echáis una imagen de 5 megas y os la dejan en, en ciento y pico K o 100 K, a poco que le deis dos, a, a, dos clics a tres cosas. O sea que os la recomiendo mucho. Bueno, ahora le metemos el diseño. Eh, nos vamos a apariencia, temas, y ahí tenéis toda la, toda la... Bueno, le tendremos que dar a añadir tema y tendréis todas las opciones de temas que podéis instalar. ¿Qué debemos ver para, para elegir un buen tema? Bueno, primero, que esté sostenido por una comunidad amplia. No me vayáis a coger un tema que lo ha desarrollado un tío en su cuarto mmm, mientras está estudiando, porque al final mmm, va a dejar de sostenerlo si no gana dinero con él. Yo os recomiendo eh, los temas oficiales de WordPress, los Twenty lo que sea, o bien, a mí me gustan mucho, esto ya es opinión propia, GeneratePress y Astra. Están en su versión gratuita, ya en su versión gratuita. Están muy bien, pero también tienen su versión de pago. ¿vale? Con lo cual, podéis explorarla y si os gusta. Que tenga una tendencia razonable de crecimiento. Y esto, como lo sabemos, pues vais a trends.buildwith.com, metéis el nombre del tema o del plugin, también vale para los plugins, y os sale una gráfica de cómo ha ido creciendo o decreciendo en el tiempo. ¿vale? Y ahí podéis sacar conclusiones. Por supuesto que reciba actualizaciones periódicas. No me instaléis un tema que se actualizó en 2015 porque mmm, probablemente es que ni se vea bien en los móviles. Y que no incluya ni funcionalidades ni, ma ni maquetadores visuales, que esto es muy típico de ciertos plugins. ¿Qué debemos evitar? Bueno, los temas de una theme shop muy conocida de no sé qué, de un bosque que ya ha mencionado Rafa anteriormente. Eh, yo desaconsejo. Esto es mi opinión, ¿eh? No por si acaso hay alguien que trabaje en esa empresa. Y, bueno, rematando. Antes de terminar, vamos a repasar al menos tres cosas de seguridad básica. Tres cosas. No cambiéis la contraseña que os sugiere WordPress. O sea, usad la contraseña esta larga e infumable. Pues usad one password, en paz, Hay gestores de contraseña que, que sirven para, para tener guardadas estas contraseñas tan largas y tan infumables. Pelucita 33 no me vale como, como contraseña, por favor. Y mantener un único usuario admin. Es muy típico tener, si estáis tres en la web, los tres con el usuario admin. No, uno solo. No es necesario los tres. El resto, que sean o editores o inferiores. ¿Vale? Un mínimo deseo básico es que cuando terminéis la web, por favor, aseguraos de que la casilla que está en ajustes, lectura, que dice permitir a, a los buscadores... Encontrar mi web, no sé exactamente el texto, que eh, lo cambió eh, lo cambiaron últimamente a que se entendiera un poquito mejor porque antes no se entendía nada, esa que esté desmarcada, ¿vale? Porque si la marcáis, no os va a encontrar ni el tato Es muy típico, ¿eh? Mucho cuidado. No me indexa la web, es que está todavía eso marcado. Instalar Google Search Console, que os va a permitir, primero, que Google sepa de vuestra existencia, os va a permitir subir el mapa del sitio y os va a permitir... Eh, tener, saber qué está pasando con vuestra web y si no vais a instalar ningún plugin de SEO, incido, no indexeo por lo menos, al menos eso. ¿Y ahora qué? Bueno, pues creas contenido, hacer SEO, difundir en redes sociales, fardar con los amigos de web y sobre todo quedaros a la siguiente charla donde os van a explicar Ross y Ana. ¿Qué tenéis que hacer una vez que tenéis vuestra web hecha? Muchas gracias. Aquí tenéis la, la presentación. No sé si queda tiempo para, la, para las preguntas. Uy, aquí hay preguntas. ¿Un micro? Llega el micro. Hay varias preguntas. <risa> uy, uy, uy, uy, uy, uy, <risa> nah, Es fácil, no te preocupes. Eh, a ver, de los plugins que has dicho de, de optimización, ¿todos son gratuitos? Eh, es que hay algunos que no conozco. ¿Cuáles? ¿De optimización cuáles? Si cuáles si para atrás te digo cuáles son, en el no me acuerdo. Más para atrás, más... Eso. Ah, esto. No, no. los anteriores, perdón. No los de optimización. ¿De esto, seguridad? Esto, esto. Seguridad, sí. Vale. Los de seguridad... Todos son gratuitos. Alguno tiene una versión de pago como BBQ Firewall, pero eso es para los profesionales. Eso nosotros no... Digo los, los muy profesionales, nosotros no la necesitamos. Eh, vamos, esto en concreto, todos son gratuitos. Las maravillas de la tienda de, de... O sea, de la página de plugin. ¿Alguien más? ¿Había alguna pregunta? Aquí. Hola. Bueno, bueno, lo mío es una eh, pregunta petición, más o menos. <ríe> A ver, eh, eh, es que estoy viendo que hay mucha información y, bueno, me estoy acordando de cuando, de mi primera WordCamp, de mi segunda WordCamp, entonces yo venía y lo escribía todo como una loca y tomaba notas y estoy viendo que la gente lo está haciendo. Sí. Entonces, que digas que dónde se puede encontrar esto después por el bien de todos. Bueno... Porque, no sé si en TV Wordpress o dónde sí. va a estar puesto, pero bueno, que lo digas. Gracias. Mi presentación aquí vale. y todas las charlas estarán en Wordpress TV. No sé si ahora mismo, creo que se está haciendo el streaming, en la página de, mm. de la sí. WordCamp también está. Como estará en YouTube también lo vais a encontrar, con lo cual tenéis muchos sitios. También os recomiendo... Mm, por si queréis ampliar información, está learn.wordpress.rg. Bien, es una página que tiene la, que tiene Wordpress donde hay eh, clases gratuitas sobre cosas de Wordpress. Ahí podéis aprender un montón de cosas. O sea, hay muchísima información en todas las páginas de documentación de Wordpress, en learn.wordpress, en Wordpress TV tenéis charlas de todos los niveles, y de todos los estilos de sobre, sobre cómo montar una web, desde lo más básico hasta lo más bizarro que se os ocurra. Vale, pues gente nueva, eh, evitaros el estar con el cuaderno copiando todo, de verdad. Pero bueno no, no, Es mi consejo Es <risa> mi consejo personal, ya está, gracias ¿Alguna más? Allí hay una Hola Jesús, yo era para preguntarte o que nos recomendara algún plugin de caché. ¡Hostia! Es que, <ríe> pl de, pl plugin de caché. Es la controversia siempre, ¿no? De los, vamos, por si alguno nos recomiendas tú. A ver, mmm, voy a dar, voy a dar una recomendación y voy a pasar la pelota, vale. ¿por qué? Porque aquí el que sabe de caché es Javier Casar. Entonces, plugin de caché, si no sabes mucho. Eh, hay plugins que te lo hacen todo, ¿vale? Pero mmm, te lo hacen todo, pero como todo el que lo hace todo, pues no lo hace del todo bien. Pero bueno, uno que está muy bien es VP Rocket, es de pago, pero al final llega un momento que te saltan las costuras. Si hay otros plugins, por ejemplo, mmm, Super Caché, que es de, es de Automati, está muy bien, eh, si tiene, si tienen tu hosting ready tienes que meter ready ¿alguno más? ¿cuál? opcache Op yo los tengo, lo que pasa es que como Javier se encarga de ello pues yo no me preocupo mucho entonces, eh, pero sí a ver si tanto en seguridad como en caché si podéis tener distintos plugins que hagan cosas muy concretas cada uno lo suyo, eso es perfecto. Vale. Pero claro, eso requiere más conocimiento. Pero esa sería la norma. Luego hay otros plugins que lo hacen bien. Lo que no os recomiendo nunca, porque, a ver, VP Rocket está bien, puede valer. Ahora, en seguridad, lo que no os recomiendo nunca es los Wordfence y eh, los Sukuri, todos estos plugins, personalmente, ¿vale? Mm, compañeros míos me van a matar por esto. Pero, personalmente, yo... Eh, yo he tenido problemas con algunos de ellos. ¿Por qué? Pues porque o bien yo no lo he sabido configurar bien, pero tienen tantas cosas. Claro, es que son complicados. Es que son Deja muy complicados. Y, y si no, controlan un poquito. ¿verdad? Entonces, sí. plugin pequeñito. Vale. Pues muchas gracias, Jesús. Nada. A ti. Aprovecho, Aprovecho Jesús. Aprovecha, que cuelas ya por la, por la escuadra. No, venga. Vamos. Eh, he leído en no pocas ocasiones que el uso, la instalación de muchos plugins, o de plugins, puede ralentizar el, el, el, el rendimiento de la página. Y la pregunta es, eh, ¿hay un número concreto de plugins, una, una recomendación, o si los plugins son buenos y están bien hechos, da igual los que tenga instalados? Sí. Esto lo estoy diciendo así. Sí. Te puedes instalar un solo plugin o dos, bueno, o tres. Instálate Jetpack, BookCommerce a tope con 2.000 productos y, y Wordfence y te aseguro que aquello no tira para atrás. O puedes elegir muy bien los plugins y puedes llegar a tener 40, 50 plugins y que vaya perfecto. No hay un número. Depende, en realidad depende de, primero, la elección de tus plugins. Segundo, qué hosting utilizas, qué características tiene el hosting, cómo tienes configurada la caché. Cómo suben las imágenes optimizadas y eh, las peticiones que haces al exterior. Todas esas cosas te van ralentizando cada vez más. Entonces, es una tarea de chinos, pero hay que ir poquito a poquito puliendo todas esas cosas. Da igual el número de plugins, puedes llegar a tener muchísimos. Vale. El caso es que hace, hace dos semanas o así tuve un. Me petó la página y tuve que, que, que reiniciarla, bueno, que quitar los, los plugins a través de FTP y liarla de Dios. Y claro, vi y dije, ostra ¿cuándo he instalado yo 24 plugins? Eh, y cuando quité Jetpack se solucionó todo. Lo último no lo he oído. Cuando quité Jetpack se solucionó todo. Claro, es que Jetpack es muy grande. Es muy grande y tienes que configurarlo bien, ¿eh? No quiero decir que sea un mal plugin. Si usáis todo lo que tiene, es un buen plugin, pero... Bueno, ya lo que queráis me preguntáis por aquí por el pasillo que los demás también tienen que hablar. Bueno, muchas gracias a todos.